este curso para tener acceso a toda esa información. No nos serviría de nada tener un, un manual de, de, de ejercicios si no sabemos lo que tenemos que enseñar y cómo lo tenemos que enseñar.